Saludos a todos desde la revista 1% Venezuela sin Maduro pero con socialismo Este es un mensaje para los venezolanos entre los cuales tengo muchísimos amigos independientemente de cómo piensan Lo voy a leer para ser más coherente La inmensa mayoría de los venezolanos coinciden en que la tiranía de Nicolás Maduro tiene que desaparecer Los amantes de la libertad estamos todos con ustedes Cuando caiga esa tiranía los venezolanos deben legar a sus hijos un país donde se respeten las libertades el socialismo en cualquiera de sus variantes está muy lejos de ser ese camino. Mi preocupación, ya se la ha dicho con respeto a muchos venezolanos, ustedes pretenden cambiar el socialismo malo de Maduro por un socialismo democrático más justo. Y en próximos videos de este canal yo les puedo explicar por qué el socialismo democrático también es un atentado a la libertad y sobre todo a la prosperidad económica de las personas. Eh, la propaganda tiene mucho que ver eh, con la tendencia socialista en el pensamiento de los venezolanos. En este caso también hay cubanos ¿no? que condenan a Fidel Castro y en general hispanos aquí manipulados por el partido demócrata. Los gobiernos corruptos de Latinoamérica, se nombren dictaduras militares o democracias liberales, han decepcionado constantemente a sus ciudadanos Y ahí es donde aparecen los socialistas con un panfleto de que el capitalismo es la causa de todos los males y de que Estados Unidos tiene la culpa de todo lo que pasa en nuestros países. Las principales víctimas de esta propaganda son los jóvenes y en particular los universitarios. En mayo de 1958 llegó a Venezuela de visita el vicepresidente de Estados Unidos, Richard Nixon hubo una multitud de jóvenes atacó a su limusina en plena calle, el mismo Nixon en su libro Seis crisis, dice que escapó vivo de milagro. Meses después, en enero de 1959, Fidel Castro fue recibido como un ídolo en Venezuela por esos jóvenes y por toda la gente, por muchísima gente. No es mi objetivo aquí hablar sobre Nixon o Fidel Castro, solo quería mostrarle estos dos hechos que sin duda ocurrieron. En 1994, yo conocí en La Habana un grupo de jóvenes venezolanos que participaban en una competencia deportiva. En aquel momento los cubanos andaban en bicicleta, eh, tenían apagones de hasta 16 horas diarias y por la noche se cenaba agua con azúcar prieta. Eh, yo hice muy buena amistad con aquellos venezolanos de la Universidad de Caracas y un día me dijeron, no trates de convencernos con lo que pasa en Cuba. Nosotros vamos a seguir siendo socialistas. En diciembre de ese mismo año, 1994, Hugo Chávez que había intentado dar un golpe de estado que costó muchos muertos en Venezuela. Fue recibido en Cuba como un héroe y como jefe de estado por el tirano y asesino Fidel Castro. En 1998, el socialista Chávez llegó a poder en Venezuela, pero ganó con elecciones legítimas, apoyado por miles de jóvenes eh, como aquellos que yo conocí en La Habana cuatro años antes. Y yo veo aquí a venezolanos, incluso periodistas en los medios, que dicen no explicarse por qué la gente votó por Chávez. Y yo tengo una explicación muy simple para eso. Votaron por socialismo y Chávez se los estaba ofreciendo. Yo voy a hablar ahora de los años más recientes. En 2009 se creó la Mesa de Unidad Democrática en oposición a Chávez. Muchos de sus integrantes pertenecían a grupos socialistas. Enrique Capriles... Eh, fue el líder del grupo Primero Justicia también con plataforma socialista Lamour y Capriles hicieron bastante ruido en Venezuela eh, Capriles puso claro a su oposición con palabras textuales al nuevo presidente Maduro te respeto Nicolás y siempre te respetaré y en ese momento habían muertos en las calles en Venezuela eh, Henry Ramos Alup que fue presidente de la Asamblea Nacional eh, y es otro de los opositores ahora a Maduro ese señor es el vicepresidente actual en 2019 de la Internacional Socialista. Después vino Leopoldo López. La prensa en Estados Unidos le da cobertura como líder opositor, pero casi nunca dicen que todos estos líderes son socialistas y por lo tanto no tienen oposición antagónica con el dictador Maduro. Cuando yo hablo de antagónica, hablo de oposición irreconciliable en las ideas. Todos ellos lo que pretenden es mejorar el socialismo. Oposición antagónica es cuando al socialismo tú te lo enfrentas con capitalismo. Eso es oposición antagónica. Leopoldo López es fundador del grupo Voluntad Popular, Economía Social de Mercado, diálogo entre trabajadores y empresarios para buscar trabajos dignos y mejores salarios, etc. Todo eso es capitalismo de Estado o socialdemocracia, como quieran llamarle. El término más aceptado es estatismo que se traduce en control y eventualmente acoso y tiranía del Estado sobre los ciudadanos, sobre las personas. Olviden la gente que dicen, eh, políticos que dicen que estar a la izquierda o, o a la derecha, todo lo que es control del gobierno sobre las personas es lo mismo. Y si no, pueden comprobar los impuestos abusivos que hay en algunas ciudades eh, aquí en la Florida, a pequeños negocios, eh, que, que están gobernadas por alcaldes que, que dicen ser republicanos y gobiernan como socialdemócratas. Voluntad Popular, y miren todos los nombres socialistas que tienen todos estos grupos, eh, eh, de Leopoldo López, es un partido de centro izquierda que pertenece a la Internacional Socialista. Formar a nuestros activistas en las mejores políticas sociales, declaró en 2014 su coordinador Carlos Bequi, que ahora en 2019 representa en la ONU a la oposición venezolana y que por estos días creo que anda con el senador Marco Rubio en busca de la salida de Maduro eh, del poder. De ese partido de corte socialista viene Juan Guaidó, y es mi mejor deseo que Juan Guaidó haga lo mejor para el pueblo de Venezuela yo le recuerdo que Bush hizo muy poco para ayudar a los venezolanos en el golpe contra Chávez en el 2002 y Obama muchísimo menos en ocho años donde hubo varias crisis y muchos muertos el presidente actual de Estados Unidos en 2019 ha congelado las cuentas de Maduro y no reconoce su gobierno esto ofrece muy buenas posibilidades de que el gobierno se ahogue en su propia represión y después... El capitalismo y la economía de libre mercado sin intervención del gobierno es el único sistema que trae libertad y prosperidad económica a las personas. Se vive mucho mejor en esas condiciones que en socialdemocracia. Eh, los venezolanos no acaban de ver ese conflicto. El problema no es solo Maduro. Maduro es un hombre que puede salir de ahí mañana mismo. El problema es el socialismo, su ideología y lo que entraña a llevarlo a la práctica. El grupo de Guaidó, y ojalá que él de corazón pueda reflexionar sobre estas cosas, tiene muchos puntos de contacto con el socialismo del Partido Demócrata en los Estados Unidos. Por eso no es de extrañar que la inmensa mayoría de los venezolanos haya votado por el expresidente eh, Obama. Aquí yo les tengo una foto de Obama con Raúl Castro, el asesino y cómplice de los muertos en, en Venezuela. Lo que hizo Obama por los venezolanos fue abrir una embajada y reconocer oficialmente a la tiranía que gobierna en Cuba. Por estos días, congresistas demócratas marxistas en Estados Unidos acusan al presidente Trump de provocar un golpe de Estado a Maduro. En cambio, y es verdad, otros grupos socialistas en Latinoamérica y otros demócratas socialistas aquí en Estados Unidos apoyan a, a Guaidó. Todos estos socialistas, los que apoyan a Guaidó o los que no apoyan a Guaidó, solo se diferencian en los métodos. Es lo mismo. El socialismo democrático solo puede incrementarse con impuestos obligados y ataque a la libertad. Por eso los padres fundadores de Estados Unidos querían un gobierno pequeño. Y por eso Estados Unidos es lo que es. Han visto cómo se vive en Estados Unidos. Aquí el ciudadano de menos ingresos tiene un nivel de vida superior a millones de personas en nuestros países. Aquí no hay 1% más rico. El 1%, así se llama la revista... Somos todos los que tenemos el privilegio de vivir en Estados Unidos. La riqueza en Estados Unidos no se creó con ideas socialistas. Aquí no se reparte de, de una manera más justa. Aquí se crea más riqueza. Para ustedes poder repartir riquezas en Venezuela con socialismo democrático, tienen que crear un montón de instituciones y burócratas y aumentar el tamaño del gobierno. Eso solo lo pueden hacer con impuestos y quitándole las libertades a la gente para que el gobierno maneje enormes cantidades de dinero y después lo pueda repartir. Eso solo genera corrupción. A los venezolanos, les recuerdo a Carlos Andrés Pérez y Acción Democrática, otro partido que tenía corte socialista. El socialismo no les traerá nada bueno a los venezolanos como no lo trae en ninguna parte. Lean a Milton Freeman, cuando se busca la igualdad sacrificando la libertad, terminas sin igualdad y sin libertad, no hay socialismo bueno, no existe la diferencia entre el socialismo bueno de Noruega, y, y no sé, el socialismo de, de Nicaragua también, yo se las puedo explicar en próximos videos, Estados Unidos es una república, no es una democracia, en Estados Unidos el gobierno no te da derechos, los derechos los tenemos todos al nacer, así está en la constitución, socialismo es colectivismo, y un grupo de burócratas que decide lo que es mejor para todos después de ahogarnos con impuestos. Pero la libertad está en peligro en Estados Unidos. Todo ciudadano es libre en Estados Unidos de votar, de votar por quien estima. Y este es mi mensaje de corazón a los venezolanos que votan por el Partido Demócrata. Están votando por lo mismo que se escaparon de Venezuela, por lo mismo que nos escapamos nosotros de Cuba. Las soluciones que los venezolanos han buscado en Venezuela contra sus gobiernos corruptos están fuera de lugar aquí en los Estados Unidos. Si votan por el Partido Demócrata, están contribuyendo a que poco a poco, como está ocurriendo ya, el socialismo llegue a los Estados Unidos. Y si el socialismo llega aquí, entonces no habrá lugar para irse y continuar luchando por la libertad abajo, Maduro, y que viva Venezuela libre.